Sábados Sinfónicos a las 8 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes amigos, soy José Figueroa y estamos listos para presentar los sorteos de hoy miércoles 5 de abril de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la Auditora Caridad Quiñones de la firma de Auditores Aquino de Córdoba, Farron Company, supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en nuestros estudios. Ahora póngase cómodo porque el Loto Cash te espera esta noche con un premio de $1.750.000 dólares. Escuche bien, la doble revancha te brinda una segunda oportunidad de ganar y cuenta con un premio de $530.000 dólares. La pregunta es, ¿ya jugaste Powerball? Pues si no lo has hecho, es el momento de hacerlo porque son... 170 millones lo que pueden ser tuyos esta noche ya lo ves de cualquier manera puedes ganar con lotería electrónica como tú querías Y como saben nos encontramos en la semana mayor y debido a la solemnidad del viernes santo no tendremos sorteo de tarde ni de noche este próximo viernes 7 de abril mañana jueves santo 6 de abril y el sábado de gloria 8 de abril sí tendremos nuestros sorteos como de costumbre y de esta manera comenzamos los sorteos de la tarde de hoy y le damos paso al sorteo del Wild ball el bolo que puede cambiar tu suerte adelante con el sorteo Vamos a conocer cuál es ese número y es el número 5. El número ganador en el Wild Ball es el 5. De inmediato pasamos al sorteo de Pega 2. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. El primer número es el 7. Segundo número 3. Los números ganadores en el Pega 2 son 7-3. Repito, 7-3 es el 73. Continuamos ahora precisamente con el sorteo de Pega 3. Adelante con el sorteo. Mucha suerte para todos. Y el primer número es el 2. Segundo número. Siete. Tercer número. Ocho. Los números ganadores en el Pega 3, escuche bien, son 2, ocho, 8, 278. Y finalizamos los sorteos de la tarde de hoy con el Pega 4, donde sin duda alguno usted tiene otra gran oportunidad de ganar. Adelante con el sorteo. Primer número. Cinco. Segundo número. Cero. Tercer número. 2. Y el cuarto y último número que completa el sorteo de Pega 4 para la tarde de hoy es el 9. Los números ganadores son 50295029. 5029. Estos han sido los números ganadores en la tarde de hoy. Los invito a que visiten nuestra página oficial loterías de Puerto Rico.pr.gov. Nuevamente, gracias por su sintonía. Nos vemos esta noche a las 9. Que tengan todos una excelente tarde.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 Señoras y señores, un miércoles santo en el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo programa, familia. De aquí estamos, alegre siempre contar con su compañía, con su presencia. Le aseguramos que van a pasar una hora muy divertida y educativa sobre todas las cosas que nos esperamos con tanto cariño, el traerle contenido seguro que les va a fascinar. ¿Qué les parece si comenzamos? Una de esas secciones favoritas que a les fascina. Lo que estamos celebrando un día como hoy. Un día doblemente delicioso. Uno, porque es nuestra cocina Goya con Chef Mayling. Y número dos, porque estamos celebrando el día de la Dip Dish Pizza.